Senadora Antares Vázquez nos revela lo que les dijo Amlo en reunión privada que tuvieron las corcholatas y todos los senadores hace algunos días y lo que se robó el panista Germán Martínez que lo que prácticamente lo que no quieren hacer en contra del pueblo donde pues eh, nos revela también de lo que quieren hacer en contra del pueblo los panistas preanistas y pues prácticamente emesitas, en pocas palabras, el MC. Increíble, pero cierto. Así que, pues bueno, sin más preámbulos, veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, por qué no. También nos da mucho gusto saludar la senadora. Y tal vez, para iniciar, nos gustaría una cronología de los hechos eh, vamos a decir, eh, de a llenos de adrenalina que ocurrió el viernes y no necesariamente por el concierto de Rosalía que se estaba dando paralelamente al mismo tiempo, sino por la situación política. A ver, vamos de inicio. Ya sabemos que los panistas tomaron la tribuna, que había quórum suficiente y que se negaron a, a sesionar a pesar de que se contaba con ese principio legislativo. Y de repente, ¿cómo se llega a enterar el grupo parlamentario de el presidente nos cita en Palacio Nacional? ¿Cómo ocurrió esta situación, senadora? No, lo que pasa es que ahí eh, viene la cosa de atrás, ¿no? Porque nosotros teníamos sesión que estaba pactada ya para eh, votar las reformas que teníamos, 20 iniciativas de que eran muy importantes para el país en general. Y como sabes, este periodo parlamentario ha sido todo menos productivo porque ha sido pues, pura grilla, pura grilla. Entonces, estaban en la necedad del INAI. Pero como sabes también, ellos quieren a fuerzas con su minoría imponer a sus cuotas y cuates, si quieren, a puro panista en, en el INAI y en todo, en todos los nombramientos. Entonces, se llegó al acuerdo de que íbamos a intentar otra votación eh, para el INAI y, ok, iba a ser el primer punto y después seguíamos, imagínate, nada más y nada menos, con la eh, reforma 3 de 3, la conocía como 3 de 3, en contra de los violentos y en favor de las mujeres. Eh, bueno, estaba pactado así. Eh, ponen el nombre de una persona que era afín a ellos, por supuesto, Morena, votamos que no, entonces no alcanzan, por supuesto, la mayoría calificada, ni, ni mayoría simple, pues no tienen con qué, y se enfurecieron, se enfurecieron, porque según ellos, o sea, de acuerdo con una sentencia de la Corte, lo que nosotros teníamos que hacer era votar, hacer, llevar a votación a consejeros del INAI. He de decirte que la panista que fue vetada por el presidente de la República se amparó y le concedieron el amparo definitivo. Entonces, ella no es eh, consejera del INAI, pero nadie puede ser nombrado tampoco en el cargo como mujer. No, bueno, entonces acordamos votar por un hombre, pero resulta que ellos querían a modo, nosotros votamos que no. Se enfurecieron, tomaron la tribuna, todo lo que vieron ustedes ahí, el zafarrancho que armaron, Estábamos, ya se estaba presentando el dictamen de la 3 de 3, en el presidente de la Comisión de Puntos, Puntos Constitucionales, que yo actué como su guarura, literalmente, porque ya sabía que las señoras de siempre se iban a subir a tratar de impedir. Y entonces él presentó el dictamen, pero ya después no se pudo seguir la sesión, hubo condiciones, se declaró un receso y más allá, un tiempo más tarde, esto fue el jueves, se declaró, eh, ya se cerró la sesión. El viernes estábamos convocados a. Eh, a la sesión a las a la una de la tarde, aunque ellos dejaron eh, eh, tomaron la tribuna toda la noche organizaron su linda pijamada que ya todo el mundo vimos los shows de ridiculez que hicieron que no hacen más que sumirlos en la mayor ignominia de la que se puede hacer, ¿no? Ya vimos el show ya desagradable, francamente pero bueno, entonces se intentó entonces estaban ellos ya con una fiesta allí, hicieron un circo en el pleno del Senado, en el salón de sesiones y eh, teníamos ya 64 senadoras y senadores, porque por supuesto que ellos no pasaron lista, teníamos ya 64 senadores y senadoras, y cuando llegó la número 65, puso el dedo, el presidente de la mesa directiva se bajó de la mesa, en donde lo tenían con megáfonos, aquí a gritos y demás, Germán Martínez se había robado una campana del, de la presidencia y andaban con todo su escándalo. Ah, sí, se la robó. Ah, sí, sí, se la robó el día que tomaron la tribuna. Para que la, la falta de respeto que tienen, pues por la lo que representa el Senado, pues. Entonces hay una claro. campana que es muy protocolaria, que se toca al inicio y al fin de cada sesión. Germán Martínez la traía como si fuera la campana de la basura, ¿no? Entonces, ellos en un nivel ínfimo. Pero en ese momento, Armenta se bajó de la mesa directiva y desde un escaño empezó a dar por abierta la sesión con quórum de 65 senadoras y senadores, que estaba ahí en la pantalla del Pleno. Eh, del Senado. Xochitl Gálvez estaba golpeándolo en la cabeza con eh, un megáfono hasta que la senadora Marcela Mora se tuvo que parar en uno de los escaños para quitarla y que no lo estuviera golpeando. Eh, Verónica Camino, secretaria, también estuvo arropando al presidente y todo. Se abrió la sesión y de inmediato se decretó un receso y declaró que como no había condiciones se buscaría sede alterna. Antes de esto, déjame decirte, Manuel, respecto a la pregunta que hiciste. Nosotros estuvimos Toda la mañana reunidos, reunidas eh, senadoras y senadores de Morena, PT, Verde y PES eh, para ver cuál era la ruta que íbamos a seguir porque ellos estaban en la necedad de algo muy estúpido pues, que no tenía ningún sustento y nosotros teníamos la responsabilidad de servir a la patria eh, votando reformas que son muy importantes para la nación en este momento. Entonces eh, vimos la ruta y en ese momento el coordinador recibió una llamada del secretario de Gobernación y le, le dijo el secretario de Gobernación que el presidente nos invitaba a Palacio Nacional. Entonces, nosotros estábamos, ya habíamos determinado una serie de cosas respecto a lo que íbamos a hacer, que la ruta era, no íbamos a huir como cucarachas como le hicieron ellos cuando aprobaron la reforma energética, que se fueron a, la ahora sí que allá con los del Poder Económico, al Centro Banamex y no sé qué haya votado. Mm -hmm. Entonces, no, nosotros tenemos recintos y el reglamento, la ley orgánica y el reglamento del Senado ...establecen cuáles son sedes alternas que nosotros podemos utilizar, que son todos los recintos del Senado. Y quiero decirle al pueblo de México cuáles son los recintos del Senado. Por supuesto, estamos en el edificio de Reforma 135, Allá en Insurgentes y Reforma, esa es la sede oficial actual del Senado. Sin embargo, tenemos eh, el Palacio de Jicoténcatl, que así se le bueno. llama al antiguo Senado... Eh, ...que está allá en el centro, donde era la sede, donde Belisario Domínguez y demás... Que es, es ahí, disculpe, senadora, la, la interrupción que es ahí, corríjame si me equivoco, pero para que la, la, la audiencia de, de los reporteros MX lo tengamos así bastante claro... ...es justo ahí donde anualmente se entrega la medalla Belisario Domínguez, hace poco estuvieron ahí entregando la medalla a la escritora Elena tosca Así es, ese es el recinto histórico del Senado de la República y que nosotros eventualmente utilizamos. Hay otro recinto que es propiedad del Senado de la República, que es el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro, el teatro donde se hizo el Constituyente de 1917. Entonces, ahí se conmemora, por ejemplo, cada año el Día de la Constitución. Entonces, nosotros podíamos elegir Cualquier lugar dentro del edificio de Reforma 135 o de cualquier otra instalación del Senado, incluido Jicoténcatl, incluido el Teatro de la República. Entonces, se estuvo habilitando el piso 14 en la Torre de Comisiones, ahí en, en el recinto actual del Senado. Podíamos quedarnos en el Auditorio Octavio Paz, podía ser en cualquier lado de ese edificio, podía ser en Jicoténcatl, en fin. Habíamos nosotros determinado que en cuanto tuviéramos quórum, arrancábamos la sesión en el recinto que en ese momento se pudiera disponer y que hubiera condiciones. Pero bueno, en eso recibimos la, la llamada, de, bueno, recibió el coordinador la llamada del secretario de Gobernación invitándonos a Palacio, pues por, por supuesto que fuimos todos. No les dijimos nada en ese momento, pero como siempre se filtró y empezaron a inventar bola de mentiras. A Fíjate, ver. cuando nosotros llegamos a Palacio, yo no sabía, nadie sabíamos en dónde nos iba a recibir el presidente, pensamos que como siempre era en el salón tesorería, donde se llevan a cabo las mañaneras, y de repente nosotros nos van guiando nada más, ¿no? Entras a Palacio y te van por los pasillos, vas encontrando eh, militares que están diciéndote por dónde, aquí van al segundo piso, y cuando llegué pues era el recinto histórico del primer congreso, donde era la sede del, del congreso que está en Palacio Nacional, que es espectacular y pues para mí un privilegio poder estar allí en este recinto histórico, ¿no? Ah, pues empezaron en sí, yo no sé cómo se enteraron, porque nosotros entregamos nuestros teléfonos en la puerta de ese recinto. Ah, bueno, o sea, les, les pasaron la charola. Sí, siempre. Es, es muy común que entreguemos el teléfono. Entonces. ¿sí? No, ah, pero pero sobre todo, recinto. digo, digo para, para contextualizar, senadora, digo, es todavía más eh, eh, impactante. Y, y sobre todo en, en esta eh, vitalidad de, eh, del futurismo, ¿no? Porque la reunión que se da, pues, es de alto impacto con el grupo parlamentario eh, de, de, de Morena y donde usted menciona que se lleva a cabo eh, esta reunión, en efecto, también tiene, y qué afortunada, por cierto, de, de decirle, no, para los que gozan de, de la buena historia, porque eh, es justo ahí donde el presidente Benito Juárez y el Congreso de 1857 logran justamente formular la Carta Magna del mismo año, que es la 2T, o sea, es literalmente la cuna de la segunda transformación donde se llevó a cabo ese evento. Eh, entonces, eh, sí, sí tiene una sustancia histórica el, la, el, la ubicuidad dentro de Palacio Nacional, senadora. Es muy impresionante ese espacio y pues se respira ahí un ambiente. Es como cuando vamos a Jicoténcatl también, es ahí eh, que era el escenario de la tercera transformación, o sea, segunda, tercera transformación. Entonces, el presidente López Obrador, como saben todos ustedes, es un apasionado de la historia y para él esas cosas son muy importantes desde la perspectiva simbólica. Efectivamente, ya por fuera andaban todos especulando, dijeron, bueno, dijeron toda clase de tonterías, que íbamos a ir a sesionar ahí en Palacio Nacional que López Obrador nos había dado instrucciones y que íbamos a sesionar con él allí y allí íbamos a aprobar quién sabe cuántas reformas, ¿no? Muy ridículos, porque no es cierto. O sea, nosotros nos fuimos declarando un receso en la sesión del de Pleno del Senado, fuimos a Palacio Nacional y el presidente, además, nos dio muchísimo gusto verlo porque fue el primer día que apareció después del de COVID y hizo todo un relato histórico, por supuesto, de las reformas, de cómo ha avanzado y de la Cuarta Transformación y él, déjame decirte, eh, Manuel, que estaba sumamente divertido con la toma de la tribuna del Senado y la ridiculez que estaban haciendo estas personas, ¿no? Entonces, él era partidario de que dejáramos el periodo, más bien la, la sesión abierta, que nos fuéramos todos a hacer foros de información a la ciudadanía y que ahí se quedaran a ver cuánto les duraba su lucha social. Pero desgraciadamente no se podía. Es para que le quede claro a la gente, el periodo ordinario de sesiones Termina normalmente por ley el 30 de abril. Se tiene que cerrar el periodo ordinario de sesiones y si está una sesión activa, máximo puede durar dos horas después, es decir, a las dos de la mañana del día primero de mayo. El presidente pensaba que podíamos dejarla por ahí por semanas, ¿no? Y que hay que se quedaran porque estaba muy divertido todo lo que hacen ahí, estaban haciendo en su gran lucha social, ¿no? Entonces se le aclaró y, ¿no? Pues nos fuimos, nos tomamos la foto con él y regresamos, más bien salimos de allí y nos dirigimos, nosotros no sabíamos, habíamos acordado que nos iban a conducir al recinto que fuera viable para poder sesionar. Entonces, eh, nos fuimos a Jicotencatl, ya, ya, ya sabíamos, en el camino nos enteramos que había una senadora encadenada en el salón de plenos de Jicotencatl, este, pero no importa, todo ese recinto es el Senado, entonces en el patio pusimos unas mesas, mesas de esas blancas eh, que son plegables, y ahí estuvimos sesionando. además tarde llegó Damián Cepeda del PAN y estuvo viéndonos así como el, el meme ese de Juan Gabriel Hagan de cuenta ¿no? así, así nos estuvo viendo. No, dijeron, no hicieron bulla ni nada. Xochitl pensó que íbamos a darle la foto para subir allá con ella sesionar encadenada. Pues no, podíamos sesionar en el patio. Fue lo que hicimos. Acordamos también en el grupo con nuestros aliados que íbamos a votar rápido eh, sin presentación de los dictámenes que ya los teníamos todos estudiados, entonces así se hizo. Empezaron a inventar que era ilegal lo que hicimos, nada de ilegal. Nosotros estábamos en una sesión que tenía quórum, estaba en la pantalla de la sede principal del Senado con 65 senadoras y senadores. Acá en Jicoténcatl ya se incorporó el senador Álvarez Lima, eh, que estaba no estuvo presente al inicio, entonces éramos 66 senadoras y senadores. Una senadora se fue, pero resulta que eh, la senadora Claudia Valderas presentó licencia y con quórum de 65 le tomamos protesta, bueno, la mesa directiva le tomó protesta a la suplente de Claudia Valderas y así estuvimos normalmente 66 senadores, senadoras, que claro que de repente alguien se va al baño y regresa y así, pero así estuvo el quórum permanente hasta que terminamos de votar a las tres y media de la mañana. Ellos ahora dicen toda clase de tonterías que van a impugnar. Entonces, mira, está bien divertido, Manuel, porque van a impugnar, fíjate. La 3 de 3, mujeres estén alertas, los violentos del PAN no quieren que tengamos acceso a la 3 de 3. Van a votar en contra de la salud de los mexicanos y mexicanas para que no entre en operación el IMSS-Bienestar. Van, van a impugnar también, van a actuar en contra de los refugios para mujeres. Van a actuar en contra de todas las medidas de protección ambientales que se determinan a partir de las reformas que aprobamos, la protección. Van a votar en contra de las comunidades y de los pueblos mineros. Pues bueno, de los jóvenes un... también, senadora, ah, de la iniciativa. Ah sí, por supuesto, porque se bajó la edad para los jóvenes para poder eh, ser diputados o secretarios de Estado. Entonces, pues ándele, ándele, ya hay, ahora sí que el pueblo los eh, les, les exija, ¿no? Correcto. Senadora, yo le agradezco mucho. Nosotros terminamos de votar como a las tres y media de la mañana, terminó mm. la sesión en Quicoténcatl, y pues ya se cerró el periodo ordinario de sesiones en ese momento. Entonces, esa es una relatoría más o menos de cómo ocurrió, Manuel, y que la gente sí. sepa, y pues así las cosas. Correcto. Senadora, yo le agradezco mucho que en unos 10 minutos haya resumido 24 horas, porque sí, fue bastante intenso y muy importante lo que se llevó a cabo ese día, tanto es así que hoy lunes estamos hablando de ello. Ahora, lo que eh, me corresponde nada más sería hacerle preguntas en torno a momentos precisos. no Por ejemplo, tal vez para iniciar sería... ¿Cuánto aproximadamente duró la reunión en Palacio Nacional? Pues ¡Ah! mira, ya con el presidente yo creo que duramos... Ya saben que mi presidente no habla de corrido. Entonces <risa> debemos haber durado un poco menos de una hora. Ok, senadora, usted lo mencionaba en, en esta relatoría de, de hechos de que sí, luego se filtran este, cosas y pues ya sabe, ¿no? Que somos unos eh, reviles chismosos, ¿eh? esa es la verdad, ¿no? Pero la, la información que tenemos en los reporteros MX es que en esa hora que usted menciona que dura esta reunión con el presidente López Obrador, 80% fue de temas legislativos y el 20% fue su postura del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la sucesión presidencial. Por eso, eh, esta fotografía en la que iniciábamos diciendo que se encontraban los cuatro aspirantes que ha mencionado López Obrador, presidente de la República, dentro del partido de Morena, no era menor. Y, y, y claro que no era menor, senadora, porque dos de ellos, digamos que pues no hay una interlocución directa con el legislativo, que se trata justamente del canciller y de la jefa de gobierno. Ese 20%, eh, senadora, ¿de qué se trata? Si es que es así de la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué fue lo que se habló? ¿Habló de piso parejo? ¿Habló de las reglas del juego? ¿De la encuesta? ¿Qué habló en ese 20% que si es la hora bueno? Estamos hablando de 10, 15 minutos por ahí. Pues mira, como pueden ver, él la única persona que bueno. tenía con qué tomar fotos fue la fotógrafa del presidente. Entró y tomó fotos. Y el presidente, nosotros no teníamos esas fotos hasta que las pudimos descargar de la cuenta del presidente, que él la subió, esta que acabas de poner, y la foto que nos tomamos con él, en la escalinata del patio central del Palacio Nacional, él habló de que estaba muy bueno, nos volvió a decir que él se va a retirar en el 2024, y todos aunque le decíamos, no, ¿verdad? Porque zombies somos, sí. Entonces este, él decía, sí, porque no quiero ser líder moral, no quiero ser todo lo que él ha dicho, y aparte dice, también tengo derecho a un poco de descanso, Ha sido, pues sí han sido años intensos los de la lucha que él ha encabezado durante ya muchísimos años. Entonces, pero dijo que estaba muy satisfecho porque había relevo generacional eh, y que los cuatro que estaban allí presentes y quienes más puedan sumarse a la lista de las corcholatas, pues eran gente que tenía cómo continuar la Cuarta Transformación. Es muy importante lo que ocurrió porque por primera vez desde 2021 estuvo presente eh, Ricardo Monreal. Eh, fue invitado también por el presidente a estar y como ven en la fotografía aparece él allí. Y es muy importante este asunto porque el presidente no quiere dejar ninguna duda de que él va a actuar con piso parejo, y lo dijo. Aquí nadie puede andar argumentando que no hay piso parejo, aquí todo mundo, quien gane la encuesta va a ser el próximo candidato y vamos a estar contentos con quien esté. Y entonces ahora sí ya todo queda en la cancha de cada corcholata y lo que se logre. Habló mucho de la unidad que es necesaria, eh, de que cuando tengamos candidato o candidata a la presidencia, pues todo mundo tiene que salir en unidad porque lo que está en juego hizo mucho énfasis en esto, es el proyecto de nación. El proyecto de nación está por encima de cualquier interés particular. Entonces, todo mundo tiene que arropar. Él dijo que veía a todos en, ese, en esa posición y fue muy emblemática la fotografía. Digamos que el presidente López Obrador, no la brinca sin guarache jóvenes, eh, para que no se confundan, y él está diciendo, aquí hay piso parejo, nadie puede venir a decir que no lo hay, aquí están sentaditos todos, y vamos para adelante, ¿no? Entonces, como él dice, él no intervendrá porque él no es Vicente Fox. Entonces, este, él cumplió ahora sí con detonar en el 21 la sucesión presidencial y decir que el pueblo elija, y él sigue en la misma tónica de que será el pueblo el que decida, eh, mediante encuesta, quién será el candidato o candidata de Morena, y pues todos vamos a ir a respaldar a quien sea el candidato o candidata de Morena. Senador Andrés Vázquez a la Torre, como dijera el Wenson Orense y el querido Vicente Serrano, usted está dejando ya no la vibra chillando, ya, ya, ya la pisoteó, ya la mató con estas revelaciones que hace aquí en Sin Máscaras en los reporteros MX, sobre todo por el tema del piso parejo. Porque usted, mejor que nadie, sabe que dentro del grupo parlamentario de Morena, no solamente en la Cámara de Senadores, sino también en la de Diputados, hay varios promotores de esta idea y que cuatro y que dos de las cuatro personalidades que se encontraban en la mesa, que no eran el presidente López Obrador, por lo menos han dicho en reiteradas ocasiones este asunto del piso parejo. Así es. ¿Cuál, cuál sería su percepción de estas palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador si tuvo una influencia o una reacción inmediata dentro del comportamiento de sus compañeros, no, no, no senadores, sino de los que compartía la mesa? Porque usted ya lo adelanta, y se sabe... Es la primera vez en dos años que Ricardo Monreal, coordinador todavía del Grupo Parlamentario de Morena, regresa a Palacio Nacional. ¿Tuvo algún efecto o alguna reacción inmediata con los interlocutores? Ustedes juzguen, vean las caras de esa foto y vean el video que subió Ricardo Monreal ese día. Eh, y vean una serie de cosas. Miren, eh, amigos, amigas, es muy importante que sepan que Andrés Manuel López Obrador es un político eh, muy fuera de lo común. Y es extraordinariamente bueno para este tipo de, de cuestiones del manejo de las situaciones que han sido muy complejas. Esta foto, esta presencia, esta reunión mata el discurso del piso parejo y de que hay favoritos y de que no y que siquiera lo mata, ¿sí? Porque están ahí en el mismo escenario, ¿sí? Entonces, pues bueno, se reincorpora. Y yo quiero recordarles por allí cómo... Todos normalmente cuando él ha estado en los últimos, por lo menos en el año, no, año y medio último, en cada evento que él encabeza están presentes esas tres corcholatas. Ya se incorporó la cuarta el viernes, ¿verdad? Porque él no quiere decir, ay, no, es que, que digan que este es mi favorito, este es mi favorita. No, no, no, no. Ahí están todos. Entonces yo creo que es un mensaje que nosotros como militantes de nuestro movimiento tenemos que entender. Eh, el presidente está siendo muy claro. Él no va a meter la mano, y ahí están los cuatro, órale, que el pueblo decida. Y ahora sí que el pueblo es el que manda. Y, y es un mensaje muy claro de, es la unidad o la unidad, jóvenes, porque es muy importante que entendamos que la oposición no es adentro, es con esos, los Claudios X González y todos esos loquitos que vimos en la pijamada. Es con ellos el tema, no al interior. Que por cierto, hablando de Claudio X. González, senadora, me recuerda esta obra que acabamos de adquirir en, en, en el 19 aniversario del Chamuco TV, que es justamente el presidente López Obrador luchando contra Claudio X. González, firmado por el maestro Rapé, por cierto, ahora que lo menciona al empresario Claudio X. González. Senadora, para finalizar, ¿qué mensaje le daría a la población en este momento en donde hay una guerra interminable de noticias falsas, después de la aprobación, modificación, derogación, ya sabe usted cuál es, cuál es el protocolo para mencionar las leyes, de 18 leyes en, eh, pues, donde usted menciona que acabaron ya ahí a las 3 de la mañana. Por eso se entiende que el fin de semana, pues, ya hubiera estado más ley el asunto, ¿no? Pues, que ¿con qué tazas de café alcanza para aprobar tantas leyes en un periodo récord? Hasta me impresionó la capacidad de oratoria de Verónica, la, la senadora Verónica Noemí Farhat, ¡Wow! O sea, yo decía, en cualquier momento va a, a tomar un vaso de agua, en ningún momento falló la senadora Verónica Cedero, y ¡wow! ¿no? Y estuvimos pendientes ayer hasta las 3 de la mañana, en un ambiente que hay que decir, los simpanistas, es todavía más agradable ver la señal del Ay, Senado, sí. hasta el cumpleaños de Citlali en plena sesión, en fin, ¿qué mensaje le daría usted al pueblo de México después de la aprobación de estas 18 leyes, ante la oleada de noticias falsas que se sueltan desde los medios de comunicación? A ver, el mensaje es muy claro, todo el proceso fue legal y está impecable. No pueden decir más. Claro que están muy desesperados porque seguimos pisando callos, tocando intereses de los que les ellos tienen así como muy recalcitrantes. ¿no? Por supuesto que son unos machos violentos. Entonces, ¿qué van a querer en favor de las mujeres? Imagínense con la modificación a la ley minera si no están parados de pestañas. Cuando estamos acabando con toda esa eh, podredumbre que hicieron hace 30 años en una ley minera que ha devastado a los trabajadores y a las comunidades mineras. ¿Cómo no van a estar furiosos? Pues claro, claro que están furiosos. Entonces, van a seguir mintiendo. Confíen. La Cuarta Transformación sigue avanzando. Van a llevar a, al Poder Judicial. Pues miren, que el pueblo ya ha saludado al Poder Judicial también. Entonces andan ahí medio arrepintiéndose un poco de sus pecados. Vamos a ver hasta dónde eh, llega este tema, porque desde el proceso legislativo está impecable. No nos pueden decir que no, de todo eso que andan diciendo, porque hay pruebas. Que, hay, que hubo quórum, que se hicieron todo como se tenía que hacer. Entonces, confíen en nosotros, en, en quienes estamos participando en esta cuarta transformación, y no les crea nada a esos. Oye, oh, ya, ya vi por ahí hace ratito un video en donde persiguieron hoy a Sochi Galvez, este, ¿Eh? padre, el pueblo la saludó. Entonces, no pues bueno. No Entonces, puede. bueno. Este, esto sigue para más. Eso va a tener yo, peor, yo, Manuel, porque yo, viene la sucesión. Entonces, sí. Carlos, van a estar peor. Mire, yo no sabía que habían perseguido a y Galvez. Yo la hacía ahí todavía en, en Jicotenca, la amarrada, porque no había encontrado la llave. Sí, estábamos nosotros de acuerdo que se quede ahí todo el periodo de intercesiones. Sí. <risa> Senadora, ¿estaré en la comisión permanente? No, no, voy no, a estar bueno. metida, muy metida en mi estado, en Guanajuato. Perfecto. De igual manera, pues ya se sabe que es un gran fichaje tenerla en cualquier Senado y en cualquier tribuna. Senador Antares Vázquez a la Torre, yo le agradezco mucho su tiempo, presencia y análisis aquí en Sin Máscaras a través de los reporteros MX. Le invito a que por favor nos comparta sus redes sociales para estar pendiente de la cobertura legislativa y ahora en el trabajo de campo que se va a dar en Guanajuato, uno de los últimos bastiones del conservadurismo que sospecho que muy pronto... Bueno, pues ahí está la mismísima Antares Vázquez donde nos revela que el panista Germán Martínez se robó la campana de las que se hacen sesiones en el Senado, increíble pero cierto, y lo traía también como burlándose como campana de basura. esos de sí. los que pasan con el camino de la basura tocando la campana, pues también Germán Martínez, donde pues prácticamente también lo reveló. Eh, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya pues, entiende Andrés Manuel que se tiene que meter a hacer política, a operar dentro de su propio partido, si no se va a salir de control. Y pues, ¿qué es lo que quiso? Acelerar las cosas. ¿Para qué? Para empezar a pedir la mayoría calificada en el Senado y en la Cámara de Diputados, para que eh, pues prácticamente vote y, y propongan la última eh, reforma, constitucional que es que pase de la Guardia Nacional a lo que viene siendo parte de eh, la Marina o del Ejército, una de esas dos prácticamente es lo que quiere nuestro presidente para como su última reforma que lanzaría como presidente de la República, está pidiendo mayoría, al pedir mayoría eh, entra en funciones prácticamente eh, los cámaras de diputados y AMLO estaría al frente de ellos, lo que yo no entiendo <coughs> Do, es que porque si le damos mayoría, ¿por qué no avienta de una vez las tres leyes? La del poder judicial, la reforma sí. electoral, la eléctrica y también esta de la Guardia Nacional, ¿Por qué no avienta esas cuatro, una ley cada semana, ¿no? De lunes a por ejemplo, que piensen es que estoy el lunes, que te vienen a votar el, el viernes que empiecen el lunes otro y que te de votar el lunes para si cualquier día pues tienen un día de eh, prácticamente <coughs> o dos para poder resolver todo ese tiempo y el siguiente lunes la otra ley y ya de lunes hay lunes la, entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para que tengan bien tres días, tres días y la última ley también, igual la, la última semana de nuestro presidente como presidente del lunes y ya es tres días para que en el Senado, tres días en la Cámara de Diputados y pues prácticamente que las últimas cuatro leyes, y esto sería fantástico: sería la limpieza del poder judicial, sería la eléctrica, sería también la electoral, y pues la última que es la que tiene nuestro presidente, que sería la de la Guardia Nacional. Eso sería lo indicado, pero al parecer dice que nada más quiere una sola reforma que es la de la Guardia Nacional. Pero yo, si fuera ahí, no pues admite esas cuatro que queden ya aplicadas y ya este pues te vas con esas últimas cuatro leyes y seguirías siendo yo creo pues una leyenda, no sé si es que opina al respecto de esto pero pues a ver qué se le ocurre a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y pues veamos qué es lo que opina la gente al respecto, esto es vía Facebook así va la encuesta, votarías por Actares Vázquez para gover de Guanajuato y por qué el 95% dice que sí, con 18 votos a favor. Y solamente el 5% con un voto en contra de votar por Antares Vázquez para la gobernatura de Guanajuato. Vemos qué opina la gente al respecto. Isabel Oeje, saludos. Y este Gabriel Hernández, apoyo total a la señora Antares Vázquez por ser buena mujer. Eh, consecuente, ética, honesta eh, Realista y muy patriota Tal vez es la mejor opción lógica para el pueblo guanajuatense Podría ser, sí las Salas Dice, voto por ella, es una buena ciudadana Y pues bueno, a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video Recuerda si me puedes apoyar con un like en la página Facebook, una suscripción a YouTube Si puedes comentar y compartir los videos para que muchas más personas nos vean Sería completamente fantástico. A toda la audiencia, muchas gracias por ver video. Recuerda, si puedes apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción, una de YouTube. Si puedes comentar y compartir los videos, tanto de, como de Facebook como de YouTube, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por el video. Recuerda, nos indicamos en nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse en el video, comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.